Hola, todavía no son las seis y media y ya llegué a la estación de Maglev, que es la estación Luyan Lu. Y ahí uno se baja y hace el intercambio a Maglev al tiro. Y estoy impresionada porque eh, O sea, el primer tren parte de las 45 Ya compré mi ticket, estoy haciendo la fila. joven. O sea, soy de las primeras, ahora nos dicen que nos alistemos, creo. Y ya tengo mi ticket sí, sí, sí. y un dato. Sí, sí, sí. Eh, estamos viendo y un dato. Si ustedes tienen el. No lo compren con tanta anticipación, porque la verdad es que si ustedes tienen el ticket del día, les hacen 10 yuanes de descuento. El... El tren Magler vale 50 yuanes, o sea, como 4 lucas, pero vale 40 yuanes si ustedes presentan su ticket de avión del día. Así que, o sea, si quieren asegurarse, compre el ticket, pero si no, primero yo no tuve ningún atado, solo mostré el ticket y fue como ya. Así que ahora vamos a abordar, vamos a cachar qué onda y voy a tratar de tomar mi desayuno. ahí.